la frustración constante va a ver la, la tele. tele que tenemos en la boca no hay dinero recursos joder hey guys ah, cuando ¿Tenido? vivía con mi mamá no había sensación mejor que después de un día largo de estar estudiando, de o oh, no sé, salir con amigos qué sé yo, que hubiera comida, conversar y por sobre todo llegar a dormir en una cama hecha. Nunca estuve consciente de eso cuando era chico. Cuando fui consciente fue una gran sensación de saber que alguien me estaba cuidando. Que alguien quería que estuviera bien. Ah, es una bonita sensación. Soy aquí a al decor.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 que no había dinero para Te me cuidas, conocerlo? ya. Se va a quedar sin litro. frustración constante. ¿Cuánto de todo de dinero que los recursos, joder? Nada de nada. record para brindarle un boletón especial últimamente estoy como bien obsesionado con dejar Sí o sí, la cama hecha, toda la mañana ya o sea, leí por ahí a Tim Ferris que era como es un super buen ejercicio. Esto también se hizo más famoso por este video que está por Facebook. If you want to change the world, making Entonces, en este video se habla de que si logras hacer la cama en la mañana es la primera tarea del día que cumples eso te va a dar una sensación de satisfacción y que te va a permitir hacer muchas más tareas la cosa es que eso me pasó a mí empecé a mediados de enero a hacer la gama en la mañana la hice, después fui a buscar algo adentro y después vuelvo y el orden que se siente en la pieza en verdad da satisfacción miren qué lindo se ve y eso me permitió a, a añadir otras mini tareas a la rutina el, después como cuando llegaba de la pega y estaba como ordenado trataba de no desordenar increíblemente empezó como a construirse como este hábito de lograr pequeñas tareas y así ir construyendo de a poco eso me hizo como que a tener una rutina en la pega me traigo el pote de la comida limpio desde la pega. Entonces esta práctica como que empezó a chorrear a otros ámbitos de mi vida. Justamente en enero y febrero asumí un proyecto que ya venía atrasado y que hoy día estamos al día. De hecho estamos un poco adelantados por la ayuda de mi compañero. Y así eso empezó como a crecer. Y el podcast que sale el día, martes, lo tengo listo desde el viernes. Y eso nunca me pasó el año pasado con el podcast. Son cosas pequeñas, son cosas mínimas en realidad, higiénicas que eso me tiene súper, súper orgulloso. Entonces sigo haciendo la cama a pesar que esté en la casa de mi polola, a pesar que estoy un poco atrasado, a pesar de todo, hago mi cama. Como a mí se me, ha, se me hacía muy muy difícil completar tareas, o sea, siempre estaba como posponiendo y procrastinando, eh, estos mini logros empezaron a, a acumularse y se me hicieron un poco adictivos mantener estos logros. Y por lo demás, si sí, el día fue una mierda, nada te resultó, todo salió mal, eh, estaba abrumado, qué sé yo, puedes llegar a una cama hecha. Y descansar esa sensación que yo sentía cuando llegaba a la casa y mi mamá ya me tenía la ropa doblada y la cama hecha es básicamente saber que alguien te cuida pero en este caso ese alguien eres tú hay que empezar pequeño hay que empezar muy muy pequeño no tiene nada de malo empezar con muy muy incrementos muy muy pequeños todo todo lo que sirva el hacer del hoy para cuidarte a ti mañana Siempre, siempre va a funcionar Si quieres salir afuera y lograr cosas Empieza muy, pero muy pequeño Empieza por ti Este fue el blog 365 de un blog de Sauce Con el inmenso poder de tener la cama hecha en las mañanas Nos vemos local? rico. Muy rico. ¿Qué la comida? La apa miel y la scotch. Y la apa miel que es muy dulce y la scotch que es muy, muy alcohólica. Como que sabe a whisky, la cago ¿Y qué nota le pones? Son 7. toda la carne?